este vídeo os enseñaré cómo colocar los snaps y lo dejaremos ya para el resto de tutoriales para no estar repitiendo siempre que tengamos que poner unos como, como se tiene que hacer yo después os voy a dejar la, en la cajita de información del vídeo os voy a dejar un enlace donde podéis comprar este este set creo que se llama set eh, donde vienen pues eh, mirad eh, aquí vienen mmm, diferentes botones diferentes tamaños de botones porque con esta misma maquinita podemos poner snap de diferentes eh, medidas tal y como podéis ver aquí se llaman snap o broches de presión o botones de presión broches de presión depende en qué país eh, se, se nombre de una forma distinta yo tengo eh, los que me venían justo con todo este pack que yo lo compré en Amazon, ya os digo, os dejaré en la cajita de información el link por si queréis alguna comprarlo, y viene muy completo, ya os comento que estos botones son muy interesantes, porque eh, no siempre vamos a colocar snap de, una, de un tamaño exacto, podemos utilizarlos más grandes, más pequeñitos, y esto nos da esa opción, viene con un destornillador, también trae el punzón, y trae también para eh, eh, o para hacer un repuesto para en caso de que este se nos estropee podamos utilizar este como veis viene bastante completo venían la verdad es que muy compactados porque son muchísimos los que traían yo ya he gastado muchos Yo los, los utilizo muchísimo, pero se me faltan ya pues, bastantes piezas. Bien, pues para la blusita de, de Erika, mirad, tengo un azul que se asemeja mucho. Hay una buena gama de azules, en este caso los que yo tengo son todos estos. Pero, ¿veis? Ninguno le queda tan bonito este podríamos ponerle pero lo veo muy oscuro creo que le voy a poner este que es el más similar porque en esta ocasión lo que quiero es que no, no se aprecie mucho, cuando queramos que se vea mucho que, que se note pues cogemos colores totalmente opuestos y la verdad es que quedan también bastante bonitos bueno pues mirad por cada botón que pongamos Necesitamos dos pinchos, un macho y una hembra. Esto por cada botón que vayamos a colocar. Yo creo que le voy a poner tres. Entonces necesitaríamos, pues mirad, esto sería un botón. Esto sería otro botón. Y este sería otro botón. ¿Veis? Eso es lo que necesitaríamos para eh, ponerle los botones a la blusa de Erika. Ahora, ¿yo cómo lo calculo? Pues mirad, vamos a cerrar la blusita y vamos a ponerla por donde nos van los, los cruces. Vamos a ponerlo así y ese sería el cruce de la blusita de Erika. Entonces yo lo que hago es que divido, en este caso como le voy a poner tres botones, yo esto lo divido en tres partes. Y para no hacer tantas cuentas lo hago directamente con el metro. Mirad, cogemos desde la base hasta arriba y esto lo hago así. Pongo de esta forma el metro y me queda perfectamente los, la, la medida y me queda una medida exacta entonces yo lo voy a poner aquí me voy a ayudar para dibujar aquí una rayita aquí y aquí otra y esta sería mi medida. Entonces, ahora cogeríamos el punzón, cogeríamos el punzón y vendríamos aquí, en el centro aproximadamente, y vamos a traspasar todas las telas de una vez. ¿Veis? Una vez que esté traspasado, que ya nos quede bien, bien marcado, sacamos el punzón y cogemos un pincho por la parte de dentro. Por la parte de fuera vamos a poner la hembra. Bien, pues eh, ponemos la parte negra sobre el botón grande y la parte transparente sobre el botón pequeñito y apretamos y ya nos quedaría completamente terminado ahora venimos a este otro lado y ponemos por aquí por la parte del derecho lo que sería el, el pinchito y por la parte del revés lo que sería el macho y hacemos exactamente igual la parte más gruesa para la zona gruesa y la parte finita para la parte finita apretamos y ya tendríamos listo nuestro primer snap ¿veis? así nos quedará vamos a hacer los siguientes de la misma forma nos vamos a coger creo que esta era la marca que le hice si os acostumbráis a medir así os vais a ahorrar un montón de trabajo y os va a salir exactamente donde queréis voy a ponerle el pinchito Traspaso todas las telas y vuelvo a repetir el mismo paso. Por la parte del revés meto un pinchito. Por la parte de aquí le pongo la hembra. Creo que ha sido así como lo he hecho. Sí. Le pongo la hembra y cierro. ahora hago la otra parte, por la parte de fuera lo que sería el botón y por la parte de dentro lo que sería el macho y ahora apretamos. Como veis es muy sencillo. Que es muy rápido y nos quedan unas terminaciones muy muy bonitas yo creo que le voy a poner otro aquí no no le voy a poner más voy a dejarlo solamente con estos dos creo que será suficiente al tener la forma de cadera si le ponemos eh, muy cerrado de aquí, tengo miedo que le quede demasiado justo Vamos a probárselo a, a Erika a ver cómo le queda Y ya vemos terminada la blusita Bueno, pues esta es la blusita y con los snap la verdad es que conseguimos unos resultados como más profesionales. No sé, a mí me gusta mucho más esta parte termina con estas terminaciones. De todas formas, si no tenéis snap, mirad, yo tengo unos automáticos que son... Súper, súper, súper pequeños. mirad. Y además son transparentes. Los compré precisamente para las muñequitas. Este es de 7 milímetros. Y mirad, es que es sumamente pequeñito. Con esto también podéis jugar para, para las, las ropitas de las muñecas que son tan pequeñas. Y mirad, lo tengo tanto en plástico como en metal. Mirad qué cosa más pequeña. Son súper, súper pequeñitos. Muy chiquitines estos los compré en mercerías y la verdad es que hay veces que las cositas así tan pequeñas pues nos cuesta mucho de encontrar cuando las veo no dudo en comprarlo bien pues eh, vamos a dejar a nuestra, a nuestra Erika para seguirla vistiendo y este es el pequeño tutorial que, que os he preparado sobre cómo colocar los snaps eh, os vuelvo a repetir que en la cajita de información os voy a dejar el link para que veáis donde la página donde yo los he comprado y lo que me costaron vamos a seguir con la muñeca